igual existió hace unos años ahora todo se mueve más por nombre es como eh, antes sí es cierto que antes había estaba el concepto de movimiento de vamos a, vamos a un show porque es un show de rap ¿sabes? pero no porque toca x artista que es el que me gusta ahora todo gira en torno al nombre no es como me gusta este artista voy a verlo eh, no me gusta no voy no importa el género sabes lo que te digo? entonces eso cambió a lo largo de los años pero sí es cierto que yo hoy en día más que de industria, hablaría de individualidades, ¿sabes? si el individuo, si el grupo funciona, eh, tiene trayectoria, tiene carrera, tiene gente que lo escucha, etc. Pero eso antes igual era un poco diferente, solamente era la, la discográfica, la que te hacía la carrera, digamos, y ahora solo se acercan a ti cuando ya tienes la carrera hecha tú.